Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, seguimos con nuestras articulaciones de esta columna de dirección, que nos permiten esta, esta regulación de la posición del volante y de la inclinación del volante sobre todo. Eh, vamos a aprovechar que estamos hablando ya de un poco de conexiones mecánicas para ver un poco cómo se debe de conectar los elementos de una columna de dirección. Este, desde luego, no es un sitio para hacer experimentos. El sistema que mejor funciona son, sin duda, las uniones estriadas. Tú tienes un, un macho y una hembra que tienen un cierto número de estrías, hay unos estándares, pues a lo mejor hay 9 16 avos de pulgada con 36 estrías. Bueno, pues tienes un macho y una hembra, el, el macho normalmente es una varilla de, de acero que se corta, se suelda dentro de un tubo y ya tienes esa tu, tu conexión. Simplemente se acopla en la hembra, se aprieta el tornillo y queda perfectamente fijado y sin ningún problema. El otro método para unirlo es evidentemente la soldadura. Cuando tú un, dos piezas no vas a necesitar cambiar su posición entre ellas, simplemente las, las puedes soldar o llevar a que te las suelden. Y el tercer sistema de, de acople recomendado son las abrazaderas. Pues eso, un tubo dentro de otro con una abrazadera externa que simplemente aprietas y, y bloqueas el sistema. Esa abrazadera procura que sea resistente, de acero y y que aguante bien un, un buen par de, de apriete para que, no, para que no te falle. Cuanto más grande es el diámetro del tubo, más fuerza hace esta abrazadera. En tubos muy pequeños podría llegar a, a resbalar. Desde luego la columna de dirección no es un sitio para hacer experimentos. Uniones con adhesivos, por muy bueno que sea el epoxi, o, o uniones con un tornillo pasante, hacer un taladro y meter un tornillo así atravesado con un tornillo y una torca... Mm, mm, mm, mm no tienen la misma resistencia que los otros sistemas que hemos dicho, y además, encima este sistema te puede coger holguras con, el, con la utilización. Desde luego, si puedes, eh, por favor, utiliza un buen sistema de anclaje en la, en la columna de dirección. Nos vemos en el próximo capítulo.